¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Les doy la bienvenida a esta... La cafetería de Estilocracia... Donde vamos a tener otra de nuestras charlas habituales por semana... Y... Bueno... Yo soy Ricardo Domínguez... Y soy el director de Estilocracia... Junto con... Juan Aldebarán... Mi socio y director creativo del canal... El... El día de hoy... Voy a es algo que, que va a sonar como una locura o, una, o un desquiciamiento mental de mi parte, pero fíjese usted que yo estoy convencido de que, de que se vive solamente dos veces, una para uno y otra para los sueños, los sueños y las fantasías. Se viven en una dimensión paralela a la realidad cuando uno se entrega a sus fantasías y las fantasías son algo interesante, vamos, los, todos los autores de novelas, no de ensayos, sino de novelas y cuentos, pues viven eso, viven una, en una dimensión de fantasías, y las viven, verdaderamente las viven. Usted sabe que, si no lo sabe, se lo digo, Honorato de Balzac, estando en conversación con, en una conversación normal, con amigos en, en, en, algún, en algún lugar, Decía que tal personaje estaba sufriendo mucho Pero decía, lo decía por su nombre Decía, Eugenio de Rastiñac sufre Sufre porque ella lo desprecia Y los otros se le quedaban viendo Y decían, ¿de qué estás hablando? No, es que me acordé de mi novela Y Eugenio de Rastiñac Ha sido despreciado por la baronesa tal Así es como se viven las fantasías Yo por mi parte tengo un buen universo De personajes en mis fantasías Entre ellos está... Poncio Pilatos, el Conde de Drácula, el Príncipe Hamlet, Lady Bad y la Reina Nefertiti. Y con ellos converso, ceno con ellos en mis fantasías, platico de cosas. Y el más interesante de todos ha sido Poncio Pilatos. Porque él me ha contado, bueno, estamos hablando metafóricamente, ¿eh? él me ha contado que tenía acuerdos muy interesantes y pactos muy interesantes con José de Arimatea. Pero no les voy a platicar todo esto porque de veras, si hubiera Santa Inquisición me pasaría a la hoguera. Entonces prefiero no, no meterme en asuntos de religión, que ya saben ustedes que son, son temas intocables. Pero, pero lo que voy es que esta vida de fantasías es sumamente satisfactoria. ¿Por qué? Porque si en la vida real vamos bien, no nos falta comida en la mesa, tenemos una familia o tenemos a quien querer y quien nos quieran, pues vamos bien. Y si además tenemos la oportunidad de conversar con amigos, aunque sean amigos virtuales como ustedes, que me da mucho gusto verlos, pero si tenemos la oportunidad de estar entre amigos y conversar amablemente y desarrollar el arte de la conversación, bueno, pues me parece que vamos de gane, no tenemos problema para vivir paralelamente una vida de fantasías. Créame, yo se las recomiendo. Invéntense una vida de fantasías en sus sueños. Y dense tiempo, me, unos 10, 15 minutos al día. Para imaginar escenas, imaginar lo que pase. Inventen una fantasía con Marilyn Monroe, si quieren. O con Cary Grant, para ustedes, chicas. En fin, yo, yo qué sé, ¿no? Pero háganlo, porque además, cuando uno crea una vida paralela... En una dimensión paralela de fantasías, uno acaba por entusiasmarse y enterarse de la vida de los personajes que uno ha elegido como compañeros en, ese, en esa dimensión. Y esto me, me ha llevado a leer bastante acerca de, pues, de Hamlet, del conde de Drácula, de Lady Bathory, de la reina Nefertiti y obviamente de Ponce Pilato. Y por supuesto que es altamente satisfactorio porque entonces... Uno va creando tramas, tramas completas para revivirlas en la mesa donde vamos a cenar todos juntos y donde vamos a conversar y a, a tomarnos un poco de vino. Pero es nada más en la dimensión paralela, en la dimensión de la fantasía. Y aunque, como dijo Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños sueños son, pues los sueños también son vida, y entonces hay que vivirla. Eso es lo que quería platicar hoy con ustedes. Les ruego que no me manden al psiquiatra, porque la verdad es que no me hace falta. Lo que me hace falta es conversar con ustedes, y eso es lo que estoy haciendo como terapia también. Y quiero aprovechar el momento para recordarles que tenemos un curso que se llama Introducción a la Cultura del Vino. Ese es uno de los cursos que tenemos, porque vamos a subir otro que se llama Vístete para triunfar otro curso de licores y bebidas alcoholizadas, un curso de el arte de la conversación y luego vamos a subir el de Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para el Siglo XXI. Pero este que tenemos ya listo para que ustedes se suscriban es la introducción al mundo del vino para que ustedes sepan exactamente qué vino se van a tomar ¿Cómo se interpreta la etiqueta de la botella? Tanto la frontal como la, la, la del reverso. ¿En qué copa se debe servir cada vino? Y si van ustedes a participar en una cata... ...de esas que valen 1200, 1500... ...que les mandan la botella... ...y un poco de jamón, y un poco de queso, y de aceitunas... ...y además les van platicando... ...les van a platicar nada más del vino en cuestión. No les van a dar una conferencia sobre cómo se crean los vinos... ...y las diferencias entre uno y otro. Les van a, a hablar de las virtudes y cualidades del vino que están promoviendo. No les van a dar una introducción a la cultura del vino como la que les vamos a dar a ustedes, no por $1,200, por $59 pesos. Yo les digo que se suscriban, lo lean, lo tengan, lo van a conservar porque es para ustedes el video y con ese pueden consultar todo el tiempo para saber cuál es la diferencia de un vino al otro. Introducción al mundo de los vinos, curso premium de estilocracia. Pueden suscribirse en este momento ingresando al superchat, pulsando el botón de billete, el que está entre 50 y 60 pesos, porque el costo es de 59 pesos, o bien escríbanos a infoestilocrata.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero de veras contar con ustedes para que entre todos integremos una comunidad que pertenece también a la comunidad de la cultura del vino. Y eso es algo que importa mucho porque el vino es una bebida para festejo y celebración. Nunca es para lamentar las desdichas de la vida. Los espero. Gracias.